Y no así a 100 personas, hermanas, con mucho respeto, por supuesto, a 100 personas entre comideras, entre revendedoras de nuestra institución. Con mucha pena vemos, pero nuevamente cada día estamos llamando al diálogo y como dice el dicho, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña. Y hoy, yo he sido quien ha ido a buscar un diálogo sincero, sano, y escuchar sus propuestas. Usted ha sido testigo, Nicolás. ¿Bajo qué punto, señor Alanis. Eso mismo quiero saber. Ya. ¿Dónde está su pliego, Nico? ¿Dónde está su pliego. ¿Cuál es su petición, Nico? Solamente su petición. No, pero la petición la escuchamos todos los días que renuncie usted a la, a la presidencia de Adepcoca y que se llame a una elección, que se dialogue en ese marco que sin reconocer a ninguno de los dirigentes, ni a Arno Lalanes, ni a Armin Lluta, ni a Elena Flores. ¿Usted está dispuesto a renunciar? Le yo pregunto. le yo le voy a pedir una cosa. Usted es una persona respetable, una persona mayor periodista de muchísimos años sí. de una prestigiosa emisora, yo le pregunto, ¿el dirigente debe ser o trabajar en función a la decisión de 100 compañeras o a la decisión de más de 23.500? La pregunta es para usted. Hermano, a ver, estamos conversando. No. el micrófono. Quiero, quiero... Hermano, no. Bueno. Yo ya soy el entrevistado. Yo ya soy el entrevistado. Yo ya soy el entrevistado. Yo ya soy entre... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, compañeros, a ver, nos calmaremos. Por favor, no nos Yo no estoy en no, Estoy rodeado, estoy rodeado de los hermanos productores de coca también aquí en este momento. Estoy rodeado, obviamente. Ellos también son productores de coca, reitero, reitero. Pero el señor Alanes dice... Seguramente refiriéndose a las hermanas que están allá. Nico, en la calle 10 cuántas personas hay? Usted, está, usted también es un analista periodista sí, sí, sí, que sí, saca no, Estoy co preguntando. ¿En la calle 10, estoy, personas, estoy con ¿sabes? la palabra, por favor. Sí. Usted es un periodista analítico, por sí. supuesto, somos fans de la Radio Fides, pero yo le eché una pregunta. ¿El dirigente debe obedecer a 100 personas violentas o a más de 23500? Respóndame solamente, Clávico. Obviamente no las mayorías. Es? Las mayorías, es ¿no? Es las mayorías. Es Bien. Entonces, Escúcheme. entonces ya no hay nada que hablar y vamos a trabajar, Dios, compañeros, escúchenme, entonces ya no hay nada que hablar, no, no, hasta Nico, no, no, no, hasta, yo hasta Nicolás. Yo tengo muchas cosas que preguntarle, tengo muchas cosas que preguntarle, a ver, está queriendo, palabras, por favor, está, queriendo está queriendo cedar, está queriendo ceder. está queriendo Compañeros. Bueno. En Honestamente, honestamente, honestamente, honestamente ya, bueno, bueno, aquí estoy rodeado de hermanos productores de coca, bueno, a ver, a ver, bueno, todos, todos van a seguramente a agredir al periodista, no, a ver, ya, sí. a ver, a ver, a ver, compañeros, aquí, aquí, a ver, estoy conversando, compañeros, pregunte bien, compañeros, pregunte bien, ya. Compañeros, estoy conversando con su principal dirigente. Pero, ¿sí? No. no pero... Por qué nos responde? Por qué nos responde? No le, respale, ni le, no, que le responde. Le que responde. Que Déjeme, no... Hablar. No, Déjeme hablar. No, no, Déjeme no, hablar. No. Cálmense, hermanos. Yo le he hecho una pregunta, a don Nicolás Anabría, para todos los que me están escuchando y me están viendo. Le he preguntado que un dirigente, en función a qué sector debe trabajar y qué debe respetar. Así en compañeras, entre comideras y trabajadoras que no están de acuerdo con Arnold o en función y a favor de más de 23.500 socios. Y Nicolás me responde que debo trabajar para las grandes mayores. Muchas gracias, te voy a hacer caso y vamos a...